Hola chicos, yo soy tu técnico favorito, Víctor Skerchili. Ella es mi amiga Mariel, y juntos te vamos a enseñar cómo conseguir un degradado metálico. Antes de comenzar, hagamos un diagnóstico del cabello de Mariel. En este caso tenemos tres tonos, su tono natural en una altura 6, seguido de 8 centímetros en una altura 8, y nuestras puntas en una altura 10. Cualquiera de nuestros tonos metálicos se debe de aplicar en una altura 9 o 10 en este caso ¿qué es lo que vamos a hacer necesitamos emparejar el tono de piel a punta quédate para ver este tip de cómo hacerlo sin decolorar para aclarar cabellos naturales tenemos la opción de utilizar un tinte súper aclarante contamos con dos opciones 902 y triple cero en esta ocasión aplicaremos 902 para brindar una aclaración de cuatro tonos sin decolorar. Siempre se deberá mezclar con peróxidos de 30 o 40 volúmenes para llegar al tono deseado. Recuerda, el cabello debe estar siempre seco. Una vez llegada a la altura 9 o 10, aplicaremos el tono rosa metálico y morado metálico con peróxido de 10 volúmenes. Para obtener un degradado metálico super cool, estaremos aplicando en las zonas más oscuras del cabello el tono rosa metálico. Si te quieres dar más luz a este look, aplica el dorado metálico en las partes más claras. Y este es el resultado. Si tienes dudas respecto a cómo utilizar los tonos superaclarantes, consulta nuestra sección de tutoriales en YouTube y en Facebook. Síguenos en Instagram para más trabajos como este. Nos vemos pronto. Bye.